estos que ven ahí tan pequeños livianos menos de 34 gramos pero muy interesantes son los freebots 5 y que tienen hasta cancelación de ruido activa y está el botón para emparentarlo y en la caja vienen varios tamaños de almohadillas de silicona de esta forma se puede complementar la cancelación activa con la pasiva al usar las almohadillas Cuando los FreeBot 5i lo sin sí, ningún tipo de eh, cancelación ni nada están al natural ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo y ahora tenemos la cancelación de ruido activa prendida precisamente para ver si efectivamente eso cancela el ruido o no ahora no lo va a cancelar del todo porque si no eso también degradaría la calidad del sonido recordemos que solamente va a cancelar eh, sonidos que sean de manera constante como por ejemplo el de un motor y demás lo cual sería buenísimo al viajar en avión y ahora prendimos precisamente el modo awareness en donde seguramente se va a escuchar todo se va a escuchar no solo el ambiente el radio sino lo que pasa alrededor este modo muchos lo usan inclusive para guiar, oír las conversaciones de otros cuando no Alcanzan naturalmente a hacerlo. En general, algo que se puede decir es que estos FreeBot 5i son muy livianos, muy ligeros, tienen buen sonido y me ha ido bastante bien con ellos en diferentes ambientes. y bot 5i es precisamente grabar en condiciones al aire libre, con mucho viento, moviéndonos y demás, para ver si efectivamente toda esa parte de la cancelación activa de ruido nos ayuda o no. Ahora, ya sabemos que no podría cancelar todo porque si no, se perdería riqueza en la onda de sonido. Pero vamos a ver por qué este es un caso de uso muy particular que suele tener la gente que produce contenidos, habla, tiene videollamadas y demás fuera de la oficina. Y en el modo normal eso es algo que pasa muchísimo. Hey amigos de TechCetera, aquí estamos probando los FreeBot 5i de Huawei, que son unos audífonos de entrada que tienen funcionalidades que han bajado directamente de la gama alta. Como pueden ver, se ven bastante bien. Son leves, o sea, cada uno pesa menos de 5 gramos, pero tienen drivers de 10 milímetros. La importancia del driver de 10 milímetros radica en que se trata de la unidad encargada de cambiar los o transformar los impulsos eléctricos en sonido. Y en este caso, como pueden ver, estos audífonos, aunque son de una gama de entrada, no desmerecen. Soportan Hi-Res Audio, debido a que son capaces de reproducir una gran cantidad de códex, incluyendo el tan amado por los audiófilos LDAC. Además, tienen o soportan gestos precisamente para activar el modo de cancelación de ruido activa o también podemos activar el modo transparencia precisamente para poder captar esos ruidos o esos sonidos de tráfico en el momento en que se está caminando, se está montando en bicicleta o se están haciendo una gran variedad de actividades al aire libre y no se puede dar el usuario ese privilegio o esa licencia de aislarse del resto, de lo contrario podría ser atropellado o tener problemas en un accidente de tránsito. Otra de las cosas interesantes de los Freebot 5i es que tienen certificación IP54 precisamente para resistir salpicaduras, agua y polvo. Cabe aclarar que no son sumergibles, no pueden meterse a nadar con ellos, además tiene según Huawei hasta 28 horas de autonomía ahora debo aclarar si se usa el codec LDAC y la cancelación de ruido activa pues obviamente cada carga en lugar de durar 6 horas va a llegar más o menos hacia 4 pero pues son las cosas a las cuales los usuarios tienen que enfrentarse en el momento de llevar los dispositivos al tope de su capacidad ahora son muy bonitos muy leves soportan audio de alta resolución y además se pueden conectar a más de un dispositivo al tiempo ¿Qué quiere decir eso lo puedo conectar a mi Huawei Watch GT3 Pro o a mi Mate 50 Pro o inclusive a mi, mi Matebook Pro o Matebook E y pasar de uno al otro hasta dos dispositivos al tiempo. Si estoy trabajando, me entra una llamada en mi Huawei y la puedo tomar sin tener que parar, conectarme al Bluetooth de uno, desconectarme del otro. No, lo hace de una manera básicamente transparente. ¿Qué cosas puede mejorar? Sí, el driver podría ser más grande, pero ahí obviamente la inversión tendría que ser un poco más alta de los 500 mil pesos que actualmente cuestan esos audífonos además hay algo que no es una sorpresa para nadie constantemente Huawei tiene promociones entonces pues vale la pena mirar son los mejores todo depende de usted que espere y qué ecosistema tiene si básicamente tiene un dispositivo Huawei claramente va a tener un muy buen retorno de la inversión porque en el ecosistema con Harmony OS o con EMUI 11, 12 o 13 pues la conectividad va a ser muy consistente, muy rápida y obviamente dentro del ecosistema van a estar muy bien. Si ya tienen un Android y por ejemplo se trata de un Samsung, de pronto lo mejor que podría hacer es buscar unos audífonos del mismo ecosistema, del mismo fabricante de Samsung. Lo mismo pasa con Apple, pero en general también se pueden conectar a un iPhone, a un Android y demás. La experiencia seguramente va a tener que hacer ciertos sacrificios básicos, pero nada que no pueda soportar, soportar un usuario que no esté dispuesto a comprar unos audífonos de una gama más alta. Así las cosas, el retorno de la inversión es bastante bueno, son ligeros, la batería les dura, harto tienen cancelación de ruido activo, tienen varios modos, soportan eh, gestos, tienen IP54 entonces podrían llegar a ser para muchos toda una muy buena inversión ya con esta información cada cual puede sacar sus propias conclusiones